¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noches de Census, el CFDI y la nómina. Presenta Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, doctora Flor de María Tavera.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 Nuevamente, bienvenidos a este su programa Noches de Census. Hoy, 16 de marzo de este año 2022 ya casi en la recta final de, de, de nuestras declaraciones anuales de personas morales. Pues me complace saludarlos, darles la bienvenida a este su programa. Y pues el día de hoy vamos a estar eh, tocando un tema también bastante importante con respecto a a lo que es el CFDI y la nómina, y para esos efectos pues tenemos una invitada bastante especial con nosotros que en, en un momentito más ya me voy a permitir presentarla, eh, eh, me voy per, eh, adelantando su nombre, es la doctora Flor de María Tavera Ramírez, pero como ustedes saben pues regresando de las noticias, vamos a hacer la presentación oficial y pues eh, les pedimos que compartan esta transmisión para que pues cada día eh, lleguemos a hacer más, o oh, este conocimiento que nos comparten nuestros invitados, nuestros expositores, cada miércoles, pues sea de utilidad y lo puedan escuchar y lo puedan obtener muchas más personas, que ese es el objetivo de este, su programa Noches de Censos. Pues bien, como es costumbre, también vamos a pasar a la parte de las noticias y regresamos para la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Vamos a las noticias. y hey amigos, pues, primer noticia, Andrés Manuel López Obrador recibirá tres millones de pesos por venta de su libro a la mitad del camino. López Obrador afirmó que su libro a mitad del camino ha vendido más de doscientos mil ejemplares. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su libro a la mitad del camino publicado por Editorial Planeta ha vendido más de doscientas mil copias por las cuales recibirá regalías por tres millones de pesos. Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario detalló que por cada ejemplar recibe el 12% de comisión y que su obra es la más vendida en México sobre temas políticos sociales. Como segunda noticia tenemos, AMLO quiere demostrar que puede llegar en 40 minutos al AIFA desde Palacio Nacional. Obrador ya no dormirá una noche antes de la inauguración del AIFA en el Hotel Santa Lucía, como había anunciado. El presidente Andrés Manuel López Obrador se planteó el reto de llegar en menos de una hora al aeropuerto internacional Felipe Ángeles desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México y así cumplir en tiempo y forma con la inauguración planeada para el próximo 21 de marzo. Me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos porque me voy a ir como a las cinco. Tengo que estar a las seis allá. Allá nos vemos. A ver a las 7 en la conferencia y yo voy a estar a las 6 en la reunión de seguridad, adelantó este miércoles. Y como última noticia, eh, el presidente también renunciará a su cargo si pierde consulta de revocación, aunque no participe 40% del padrón. Si la gente vota porque renuncie, me voy, sentenció López Obrador, eh, aseguró bajo palabra de honor que si pierde la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril renunciará a la presidencia de la República aún si no participa el 40% de la lista nominal de electores, como lo indica la ley para que el ejercicio sea considerado vinculatorio. Aquí, bajo palabra de honor por mis convicciones, por mis principales principios e ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy, no espero, no le hace que no sea el 40% del padrón que participe, afirmó AMLO durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles el mandatario hizo un llamado a las personas que desaprueban su gobierno a participar en la consulta de revocación y, exig y exigir su renuncia. Pues bien, estas han sido tres de las noticias pues más relevantes de esta semana, hasta el día de hoy miércoles, y pues vamos a regresar ya para el tema que nos ocupa para presentar a nuestra invitada y empezar a platicar de este tema bastante importante, bastante fascinante, eh, también muy muy eh, importante a mí personalmente me gusta mucho este tipo de temas que hacen referencia a la nómina al CFDI y pues regresamos después de este corte de las noticias pues bien amigos ha llegado la, la hora de presentar a nuestra invitada al día de hoy es la doctora Flor de María Tavera Ramírez, de quien me voy a permitir leer parte de su semblanza. Y de antemano, pues, le doy la bienvenida, doctora. Me voy a permitir aquí presentarla ante nuestro auditorio. Eh, ella es miembro del, miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el periodo 2021 a 2024 nivel C. Ha impartido conferencias y cátedra en materia relacionadas con el área de impuestos y contribuciones de seguridad social a nivel licenciatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y posgrado la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo siendo docente de la maestría en fiscal y maestría en defensa del contribuyente ha participado como ponente en distintos congresos nacionales e internacionales en países como España, Italia, Rumanía, Costa Rica, y Japón. Es autora de los libros La liquidación de una sociedad paso a paso, Nóminas e ISR, lo que necesita saber. Es asesora fiscal y financiera de distintas empresas en el ámbito privado desde hace 20 años. Dentro de sus estudios tiene, es doctora en Administración, Convención Honorífica, maestra en Fiscal, Convención Honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctorante en economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, contador público por la Universidad Vasco de Quiroga. Pues un currículum bastante interesante, bastante importante de nuestra invitada el día de hoy y pues ya sin más eh, preámbulo pues le doy la palabra doctora sea bienvenida a este es su programa. Es un gusto también personalmente es la primera vez que que la tengo aquí como invitada en el programa y pues esperemos que no sea la última, ¿no? Sea bienvenida, siéntanse en confianza aquí en su programa Noches de census y pues le dejo la palabra. Muchísimas gracias, pues un, un honor estar aquí eh, con usted y pues con toda la audiencia a quienes saludo con mucho gusto. Y pues estamos en, en medio, como bien señala, de las declaraciones anuales ya en la recta final. Y pues también no debemos de perder de vista la necesidad de estarnos actualizando constantemente y ahorita tenemos un tema pendiente, que es justamente el CFDI. Mucho se ha hablado del CFDI versión 4.0, que si bien nos han estado prorrogando la, eh, el inicio obligatorio del uso de este CFDI, pues es una realidad. Tal vez no lo sigan prorrogando en 2022, podría ser, así como lo han estado moviendo, como han estado moviendo eh, la parte de carta aporte, que bueno, si bien carta aporte no es una prórroga para el inicio del complemento, sino es una, un, un periodo de, ¿cómo se podrá decir? De amnistía, Ajá, sí. de, de decir, bueno, haz la carta aporte y si tienes errores no te vamos a sancionar. Aquí en el CFDI 4.0 sí es una prórroga, de la vigencia obligatoria de esta versión de facturación, de esta versión de emisión de CFDI. Y ahorita sería a primero de julio la obligación. Quienes deseen ahorita entrar al CFDI 4.0 ya lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque pues, los, los programas de software se están actualizando, los proveedores de software están ajustando sus sistemas y lo mejor es que esperemos las versiones ya corregidas. Porque pues como lo vemos en el portal de, del SAT, ¿no? Toda, pues, todas estas cuestiones informáticas cuando inician, traen pues errorcitos que luego son dolores de cabeza, como ahorita con la declaración anual, con las declaraciones provisionales, nuevos sistemas, traen errores que son, que son dolores de cabeza. Entonces, mi recomendación es que dejemos que los informáticos hagan su trabajo y ya cuando tengan la versión eh, ya súper limpia, pues le entramos. Ahorita entonces tenemos hasta el primero de julio y la, en la sesión de hoy pues me gustaría platicar de esa versión 4.0 pero en cuanto a sus afectaciones al CFDI de nómina. ¿Sí? O sea, ¿en qué va a cambiar la nómina cuando tengamos que migrar necesariamente a la versión 4.0? Porque específicamente la nómina pues sí vamos a tener que estar pidiendo información a nuestros trabajadores. sí, Porque eh, tal vez Nuestros trabajadores nos dieron el RFC o nosotros lo sacamos con el software de nóminas. Ya ven que el software de nóminas tiene ahí la, la funcionalidad de no. calcular el RFC y nada más verificar si está activo o no. Pero no tenemos la constancia de obligación fiscal de nuestros trabajadores. En muchos casos carecemos de esta constancia. Y es importante la constancia de situación fiscal porque de ahí vamos a obtener dos datos muy importantes precisamente para la validez de nuestras nóminas que es el nombre del trabajador el nombre con con las aparentes faltas de ortografía que podría tener a mí yo tengo alguna una amiga que su apellido es con v vaca con v y el de su hermana es vaca con b con b, con b. entonces a los aparentes errores, errores ortográficos que nosotros podríamos corregir, ahora sí van a tener consecuencia en la nómina, porque una de las modificaciones del CFDI 4.0 es precisamente volver, retroceder, porque para mí es un retroceso, yo lo considero en lo personal un retroceso, a volver a tener que incorporar el nombre del receptor en el CFDI. Ya tienen el RFC y la autoridad fiscal ya tiene vinculado un nombre de ese RFC, ¿por qué nos vuelven a poner esta obligación de incorporar el nombre del emisor? Creo que es un retroceso, pero bueno, pues hay que cumplir con esto. Y el otro dato que tenemos que obtener de la, eh, de la constancia de situación fiscal es el código postal de nuestro trabajador. Entonces, ¿podrían, podríamos nosotros preguntarle al trabajador, oye, ¿cuál es tu código postal? O bien tenerlo del contrato de trabajo, porque en el contrato de trabajo está el domicilio de nuestro trabajador, pero, y si el domicilio que nosotros tenemos registrado del trabajador, porque él lo manifestó así, no es el que tiene el SAT registrado, uh -huh. ya tenemos ahí una discrepancia. Entonces, sí necesitamos la constancia de situación fiscal de nuestro trabajador, que, muchos, que en muchos casos no la tenemos, uh -huh. y entonces, uh, en muchos casos vamos a tener que pedir al trabajador, oye, pues ve a sacar tu contraseña para que podamos sacar tu constancia de situación fiscal. Entonces, estos detalles específicamente con la nómina, pues es importante irlos previendo para con tiempo tener los datos necesarios para para el timbrar. Perfecto. Perfecto, este doctora, pues voy voy a permitir aquí hacer algunos comentarios también con respecto a lo que nos nos está compartiendo. Yo creo que todavía estamos en en tiempo, ¿no? Hay que aprovechar este eh, de ahorita de marzo a, a junio, que se termine junio, y esperando que por ahí sigan las, las, las prórrogas que la teníamos para mayo, y ya de ahí nos mueven a, a junio, y a partir de julio, lo mismo pasó con cartaporte. Entonces, yo creo que eh, lo comentábamos ya hace, hace algunos programas, estamos en un año de, de prueba y error, tanto para la autoridad como para. El contribuyente últimamente también me, me he enfrentado o, o he tenido ese tipo de detalles precisamente con cuestiones informáticas, ¿no? Nos hacía referencia aquí a la doctora al nombre, y por ahí en algunos tweets que pone también eh, la autoridad, dice eh, que ahora se va a tener que, en la base de datos de la autoridad, el nombre va a tener que coincidir exactamente como tal, porque si no, las validaciones van a marcar algún tipo de error, ¿no? Y en este sentido también. Eh, cabe hacer el comentario de en quién recae esa responsabilidad, ¿por qué? Porque la emisión del CFDI de, de, de nómina, en este caso, bueno, con el complemento de nómina, CFDI 4.0, ya hablando en un 4.0, incorporándole el complemento de nómina, pues es una obligación eh, como tal del patrón, ¿no? De acuerdo a las disposiciones fiscales, pero si el trabajador me otorga datos incorrectos, ¿Hasta dónde llega mi, mi responsabilidad de un, de un timbrado con datos incorrectos? Porque recordemos que también por ahí en la reforma del código fiscal, pues existieron ahí algunas adiciones con respecto a CFDI con errores en materia de sanciones. Entonces, pues nos estamos enfrentando a un mundo donde, oye, qué tal que, el, como, como decía, el código postal es el que tú me dijiste o el que tú me manifestaste? Al rato cambia de domicilio, no hizo su cambio de domicilio fiscal, eh, eh, vienen algunas cuestiones ya de tipo operativo de tipo administrativo que nos van a generar cargas administrativas como tal. Pero es importante, yo creo que estamos en buen tiempo de ir solicitándole a los trabajadores este tipo de información y precisamente ir adecuando también esta materia, como decía, en materia de contratos, lo puedo establecer, puedo establecer la responsabilidad también en esa materia contractual para efectos de que tenga la información correcta, la información cierta que eh, voy a expresar en el complemento de nombre. Adelante, doctora. Así es. Esta parte de, bueno, y si el trabajador dio ante el fisco un domicilio que no es donde él tiene su casa habitación, o que no es un domicilio donde esté localizado hasta dónde está la responsabilidad del patrón, yo creo que es muy acertado lo que menciona de ponerlo en una cuestión de, en el contrato, ¿sí? donde el trabajador manifiesta como domicilio para oír y recibir notificaciones de parte del, del patrón, porque es bien importante que el trabajador sea quien manifieste cuál es el domicilio que designa para que el patrón esté en contacto con él. Simplemente en, un, en una cuestión para procesal, determinación de, de relación claro, laboral, sí. se necesita que el trabajador sea quien haya manifestado cuál domicilio designan para para recibir este tipo de notificaciones. Entonces, yo creo que sí es muy aceptado que se, que se ponga dentro del contrato y, y, o bien en una adenda al contrato donde se señale el domicilio. Pero para, para efectos fiscales, aunque el trabajador nos haya dado un domicilio para escuchar al patrón, para efectos fiscales tenemos que tomar el domicilio que el trabajador le dio al SAT, uh -huh. aunque sea uno diferente. Y ahí ya la responsabilidad de haber manifestado un cambio de domicilio ya no es del patrón, ya sería del propio trabajador, porque si bien el patrón apoya al trabajador con muchas cuestiones fiscales, como es el cálculo de los impuestos y el pago de los propios impuestos, el cumplimiento del, eh, la sustitución del cumplimiento de las declaraciones anuales en, en la mayoría de los casos, pues también hay otras que no puede sustituirlo, como es precisamente la manifestación de un cambio de domicilio. Entonces, ese, esa sí es una responsabilidad del trabajador que el patrón no puede suplirla. Entonces, bastará con obtener el código postal del, de la constancia de situación fiscal. De ahí. El código postal que esté en la constancia de situación fiscal, ese es el que va a manifestar el patrón en el CFDI 4.0 de la nómina. Y nos vamos a encontrar que hay tra habrá trabajadores que no tienen un, un, un domicilio fiscal manifestado. Uh -huh. Si nosotros recordamos, ahora sí que, si hacemos memoria de cuando se empezó a obligar que el trabajador tuviera RFC, porque cuando yo comencé a trabajar hace 20 años, ni siquiera presentábamos una declaración anual de sueldos, uh -huh. no la presentábamos. Las nóminas eran en papel, ni siquiera con el RFC completo eh, con la homoclave. Uh -huh. Del RFC hasta hasta el, hasta el sexto dígito numérico y ya. Luego se empezó a hacer la declaración de sueldos y salarios uh -huh. y después se manifestaba la declaración de sueldos y salarios sin, el, sin la homoclave completa. Y hasta después se empezó a solicitar que se inscribiera el trabajador, que se solicitara la inscripción del trabajador, pero se hacía a través de un archivo, archivo de ¿no? texto. Uh -huh. El RU donde... Sectores, creo se llamaba algo así. <risa> no, no, no recuerdo cómo se llamaba. El que, el, que el que yo tengo ahorita en mente uh -huh. es uno de texto, un uh -huh. tipo CSV separado por así coma, es. en donde ni siquiera manifestábamos el domicilio, domicilio? del trabajador. Yo recuerdo, y eso no fue hace tanto, hace unos 10 años. Sí. No, no tiene entonces, mucho. se registraban hasta 500 trabajadores en un solo archivo y no se, no se ponía el domicilio. Entonces, todos los trabajadores que tienen una especie activo no tienen domicilio. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con, que, con el otro problema de que entonces la autoridad va a pedir, ah, pues que venga el trabajador y que manifieste su domicilio, que traiga su comprobante de domicilio y que lo manifieste. Va a haber muchas cuestiones operativas que todavía la autoridad no prevé porque eh, pues quienes hacen las leyes no están en el día a día, no ven estos detalles que nosotros sufrimos, pero nos vamos a topar con estas con estas cuestiones complicadas en cuestión de operación. Vamos a ver cómo, cómo lo resuelven. Lo van a resolver seguramente con prórrogas prórrogas y más prórrogas y esperemos que en algún momento digan, bueno, el CFDI de nómina no va a ocupar código postal. Porque de verdad que... Eh, Ojalá, ¿no? Eh, sí. Es que sí. si de por sí está saturado el SAT ahorita, este que no hay citas para la firma, que es vital ahorita la firma electrónica para todo, no hay citas, está pidiendo que se registre los mayores, todos los mayores de 18 años, o sea, se está cargando de un trabajo impresionante de cuestiones que tendrán que ser presenciales. Entonces yo Así siento es. que esto de los domicilios fiscales de los trabajadores sí lo van a sí lo van a imponer, pero yo creo que en este año no va a quedar, así como si tuviera una bolita mágica, podría decir que en este año no queda. Ok, perfecto doctora, por aquí tenemos un, un, un comentario precisamente, iba, iba sobre eso, ahorita estamos comentando el tema de de, de SRFC que tienen algunos trabajadores, porque ahorita la autoridad pues se fijó en los procedimientos tal vez actuales, ¿no? Pero hay trabajadores de hace que ya tienen bastantes años, si no mal recuerdo también por ahí en alguna miscelánea otorgaban, eh, bueno, decía que si tú presentabas la DIM, la famosa DIM en el anexo 1, se entendía que, ahora sí es que automáticamente eh, los inscribías en esa DIM, ¿no? ¿Por qué? Porque en la DIM tú manifestabas el RFC y al llegarle a la autoridad la informativa se entendía que lo estabas inscribiendo y ya tenías a tu a tu trabajador con RFC válido ante el SAT ¿no? Pero de ahí vino otra, otra etapa informática donde ya nos permitía... Eh, nos permitía, porque ahorita ya tampoco inscribir con CURP ¿no? y ¿qué hacían o, o, o hacíamos muchos? ¿no? pues al rato, oye inscríbete a este trabajador porque ya no está validando su RFC, tal vez el RFC como decíamos me lo calculó algún sistema informático, por ahí en internet hay calculadoras de RFC y de CURP y de ahí lo agarré, y resulta que cuando quise timbrar me dijo que ese RFC no, no existe, no es válido entonces lo inscribo con CURP y a la hora de inscribirlo con CURP me pide un domicilio y pues como no está a la mano del trabajador, pues pone el domicilio de la empresa. Entonces, uno, una de las preguntas que tenemos aquí con de Elizabeth Revilla nos dice ¿Y qué pasa con los trabajadores que tienen como domicilio fiscal el de la empresa? Yo creo que va a ser un tema bastante interesante porque pues muchos trabajadores están en, ese, en esa situación. Ahorita y precisamente en, en redes sociales, en Facebook, ahí en, en, en Twitter andaba viendo eh, muchas preguntas en el mismo sentido. De que, oye, si mi, yo, yo, del trabajador ni en cuenta de que tenía el domicilio de la empresa y ahora resulta que en su nómina o en su timbrado ya va a salir el código postal y resulta que tú vives en la empresa, ¿no? Bueno, hay muchos trabajadores que, que viven en la empresa. Yo creo que los contadores se la viven en la empresa, pero... ¿Qué pasaría o, o qué tendríamos que hacer en este caso de que pues, el patrón en aquel momento me inscribió y qué tal que ya ni estoy en esa empresa, ¿no? ¿Qué tal que ya me cambié y al rato tengo un domicilio de una empresa para la cual ya no trabajo? Eso sería preocupante si el trabajador ya no está en la empresa e incluso si el trabajador ya tiene más actividades. Imagínense una persona que haga mal uso de su RFC, digamos, quiera ponerse a, a, a vender facturas, y qué cómodo para esa persona que en algún momento estaba con un domicilio de la empresa y que se quede con ese domicilio de la empresa y se ponga a vender facturas y, <risa> y va a meter el problema en la empresa, porque en lo que se hacen los deslindes de, de domicilio, o sea, si sí es un riesgo para la empresa tener a un trabajador registrado con un domicilio fiscal de la propia empresa. Eh, justo eh, con, con los alumnos de de la maestría en defensa del contribuyente, estábamos platicando el debate de, bueno, ¿cuál es el domicilio fiscal que debe de anotar el trabajador? Uh -huh. Porque recordemos que el código nos señala, el domicilio fiscal es donde el contribuyente realiza sus actividades. Uh -huh. O bien, donde tal, tal, o sea, son varias, eh, va por... ¿no? Uh -huh. Y el último es su casa habitación. Casa habitación. Uh -huh. Es el último. El primero es donde realiza sus actividades. Y decían los alumnos, pues es que donde el trabajador realiza sus actividades es en el domicilio de la empresa. Si lo pensamos en esa lógica, pues sí, el trabajador realiza sus actividades en el domicilio de la empresa. Entonces, cada vez que cambiara de trabajo, tendría que cambiar de, cambiar domicilio. de domicilio. El problema es que si el trabajador manifiesta el domicilio de la empresa y cambia de trabajo, no me preocupa tanto que siga siendo trabajador, sino que caiga en malas mañas, y que se ponga a vender facturas y que deje el domicilio de la empresa. Porque en lo que llegan las averiguaciones, nos puede hasta, hasta cerrar ahí el, el domicilio de la empresa. Entonces, bueno, no recomiendo para nada que se, se ponga el domicilio de la empresa. Yo también lo he llegado a hacer de que me urgía timbrar una nómina. Sí. Y, híjole, el trabajador no está, no, tengo, no sabe cuál es su domicilio. Pues ponen el de la empresa y ya luego a ver qué hacemos. Sí, pero no, definitivamente no se no lo recomiendo. Porque además la empresa no puede cambiar luego el domicilio. Ese sería uh -huh. un personal que tendría que hacer el trabajador. Y como mmm, la mayoría de los trabajadores no tienen contraseña, no tienen firma electrónica, pues no lo van a poder hacer. O sea, eh, si nos si metemos en un conflicto. El sí, asunto sí, de... Exacto. Sí. Eh, perdón, doctora, por aquí eh, me voy a permitir leerle un comentario de algún admirador suyo, nos comenta Esteban Elizalde Mendoza, saludos cordiales a la doctora, soy su admirador, dice, ya ya se está ganando bastantes admiradores aquí la la doctora, pues precisamente es un tema bastante importante eh, yo creo operativo ¿no? Muchas veces nos nos metemos al estudio de las disposiciones, las reformas, en este caso, al 29A del código, lo que cambió la parte del código postal. Como decía la doctora, un retroceso, pues, el nombre, ¿no? Porque ese ya no lo teníamos. Bueno, no, ya no venía antes de esta reforma como tal. Y ahora, pues, nos pone más requisitos. Yo siempre, eh, desde que empezó esta parte de las reformas, les comentaba, pues, son herramientas de fiscalización como tal y al ser una herramienta de fiscalización, mientras más requisitos o más información tenga la autoridad, pues más cruce va a poder realizar, ¿no? En este sentido y aterrizándolo al tema principal de la nómina, que es el que estamos abordando el día de hoy, pues esos dos requisitos, fíjense cómo dos requisitos solamente nos están metiendo en muchos problemas operativos, lo que es el nombre y ahorita lo que es el domicilio fiscal. Y como, como decía eh, la doctora, pues ahí el código nos da ciertos ciertos supuestos del domicilio y tendríamos que ver en cuál en cuál encuadramos, ¿no? No me había yo puesto a pensar esa parte de, de donde realiza sus actividades, porque si bien es cierto, pues tendría que ser el de, la, el de la empresa. Pero se puede prestar a muchas malas mañas, ¿no? Y al rato la empresa le llega algo por ahí resulta que un trabajador tenía tenía, o imagínense, 20, 30 trabajadores que tengan el mismo domicilio fiscal para, para efectos precisamente de la tributación de la empresa, y no solamente es trabajador, aparte de tener sueldos y salarios, por ahí tiene alguna otra actividad, pues ya nos metemos en un poquito de, de, de más detalle. Igual por aquí tenemos otro comentario para usted, Laura Elena Sandoval, nos dice, saludos doctora más participaciones como esta. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Pues muchas gracias también a todo el auditorio que manda saludos aquí a nuestra invitada del día de hoy. Agustín, Agustín, por inconsistencia en el domicilio fiscal del trabajador con el CFDI de nómina, ¿a quién sancionaría el SAT? Interesante pregunta, doctora. ¿A quién sancionaría el SAT? Al emisor. Al emisor. ¿Quién... La empresa. ¿Empresa? Sí, entonces la responsabilidad de emitirlo correctamente es de la empresa. ¿Cómo justificamos, cómo nosotros nos respaldamos de que está correcto el nombre y el código postal? Aunque el, el código postal que tenemos que poner es el de la constancia de situación fiscal, es ese. Que si el trabajador ya no vive en ese, en ese domicilio, ese ya no es problema de la empresa ya será asunto del trabajador. Nosotros nos respaldamos con la constancia de situación fiscal. Y aquí mencionaba algo este contador, eh, de que más requisitos son a favor de la fiscalización. Aquí me preocupa algo, porque específicamente hablando de estos dos requisitos, que de verdad considero un retroceso, que es el nombre y el código postal, ¿De dónde estamos sacando la información? ¿De dónde debemos sacar la información? De la constancia de situación fiscal. Que no esa constancia de situación fiscal, todos los datos que están en esa constancia están amarrados a un RFC y son datos que tiene la propia autoridad. ¿Por qué me preocupa? Porque espero que la estrategia de, fiscal, de, la estrategia de incremento de recaudación del SAT sea a través de crecimiento económico del país, y no a través de la imposición de multas uh -huh. ¿Qué es lo que está ganando la autoridad con incorporar nombre y código postal? Ahí no está ganando información, porque esa información ya la tiene, ya la tiene amarrada el RFC, de hecho es la propia autoridad la que nos está dando la información para nosotros emitirlo correctamente. Uh -huh. ¿Qué es lo que está entonces generando? Si nosotros incumplimos nos puede sancionar y me preocuparía de verdad muchísimo que el SAT utilizara estas herramientas sancionadoras para incrementar la recaudación y no nada más con el CFDI sino con todo porque de verdad tenemos tanta carga administrativa hablando fiscalmente que nos podemos equivocar muy fácil y de todo hay multas uh -huh. y entonces sí pueden multar y multar y multar y Recaudar un montón por el multado, pero pues están matando a la gallina de los huevos de oro. Esa no debe de ser la forma de fiscalización, no, la forma de fiscalización, no, la forma de recaudación no debe de ser a través de imposición de multas, sino a través de generación de riqueza y ahí sí que todos cumplamos con nuestra obligación de contribuir al gasto público porque generamos riqueza, no porque nos equivocamos, porque está súper fácil equivocarnos, de verdad, con tanta carga. Yo creo que nadie podemos decir que, que hacemos las cosas perfectas. Claro. Pues, eh, perfecto, doctora. Pues, yo creo que se le dio respuesta aquí al comentario de Agustín. Agustín, eh, son, son cuestiones, yo creo que, pues, muchas veces generan, generan también alguna molestia al contribuyente, ¿no? De decir, oye, pues, si me lo dieron mal, yo no tuve la culpa y al rato va a venir la autoridad y me va a decir, pues, a, a, de acuerdo a las disposiciones fiscales, pues tú eras. Tú eres el sujeto obligado como tal de la, de la emisión. Tú eres el sujeto obligado de, de, de verificar que los datos estén correctamente. Pasa como muchos, muchos supuestos en materia fiscal. Ahí está también el derivado de la reforma y a materia de ejemplo, lo que pasa con el requisito este que adicionaron para la deducción de combustibles. no Ya me vi llegando a las gasolineras preguntándoles si su permiso está vigente, no porque así lo dicen las disposiciones fiscales. Muchas veces... Hay requisitos que ya se salen de nuestras manos, o como dice por ahí el principio general del derecho, nadie está obligado a lo imposible, ¿cómo le voy a hacer? Sí, pero de acuerdo a ciertas disposiciones, pues el sujeto obligado eres tú. Ya nos comentó aquí la doctora ciertas eh, actividades o ciertas cosas que pudiéramos tener en cuenta como una forma de deslindar esa responsabilidad. Como decía, le pido la constancia de situación fiscal, si sí, ya no vive ahí, si sí, ya no lo encuentran ahí, si sí, ese ya es asunto del trabajador. Pero a ver, SAT o a ver, autoridad, yo lo emití de acuerdo a esto, y son datos que también obran en tu base de datos, y prácticamente, pues a ti tampoco te han avisado que ya no es ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una obligación de aviso de cambio de domicilio. Y aquí también me salta, aprovechando el comentario que hacía la, la, la doctora, esa información, pues tiene un cierto objetivo, ¿no? Tiene un cierto objetivo, ya sea fiscalizador o no fiscalizador, como decía, pues el, el nombre y el código postal, pues ya lo tiene ahí en la, en la constancia, ¿no? Y al incorporarlo como un requisito ya ad, adicional a lo que teníamos en el CFDI 4.0, pues debe tener algún objetivo. Y me voy a permitir también relacionar con, ve, veía la semana pasada el tema de beneficiario controlador, y, y si nos vamos a la miscelena, pide hasta el estado civil, pide... Prácticamente no quisiera ser beneficiario controlador porque qué tal que ahí ya tienen todos mis datos, ¿no? La protección de datos personales porque la autoridad ya está recabando mucha información y prácticamente nos, se va a ir feo, ¿no? Pero nos tiene fichados, ¿no? Ya nos tiene fichados ahí la autoridad. Pues seguimos con el tema, doctora. Bastante interesantes sus, sus comentarios. Ah, aquí tenemos otro. A ver, de una vez le damos lectura. Cuando se da de alta un trabajador, se da de alta con el domicilio que manifiesta en el contrato. Ahora con la nueva disposición fiscal, tengo que actualizar el domicilio al fiscal también, ya que lo obligatorio es el código postal. A ver, como que no, no me quedó claro ahí. Cuando se da de alta un trabajador, se da de alta con el domicilio que manifiesta en el contrato. Ahora con la nueva disposición fiscal, tengo que actualizar el domicilio al fiscal también, ya que... El obligatorio es el código postal. ¿Qué nos puede comentar ahí, doctora? Bueno, es que ya, como ya no podemos dar de alta a los trabajadores con la CURP, como, como usted bien lo mencionaba hace ratito, ya quitaron esta opción. Aunque, aunque siga apareciendo uh -huh. en las preguntas del SAD y hasta viene la guía de inscripción de con CURP, pero si nos queremos, si nos metemos a las ligas que vienen, están inhabilitadas. Uh -huh. Ahorita no podemos registrar un trabajador con CURP. Entonces, tampoco podemos manifestar un domicilio del trabajador. O sea, uh -huh. está imposible. No se puede. Nos dan Sí, Bueno, no, no, regi... no no nos dicen, porque en ningún lado dice, ya no se puede registrar con simplemente lo quitaron. Uh -huh. no o sea, materialmente no se puede, aunque ellos siguen diciendo que sí. Uh -huh. Y nos okay. dan otro... a tus trabajadores adelante. En, la, en el registro express de trabajadores que es con el formato X, eh, TXT que les comentaba hace ratito lo registramos pero ahí no se registra ningún domicilio fiscal uh -huh. entonces no podemos nosotros ya registrar al trabajador, o sea registrar el domicilio del trabajador ya no lo puede hacer el patrón de ninguna manera ¿Cuál es uh -huh. la opción? Pues que el trabajador vaya haga una cita a ver, de que tenga suerte para tener su cita. Haga una cita y se registre. Y entonces lleve, lleva su, su comprobante de domicilio y pues con el comprobante de domicilio que presente se hace el registro del domicilio fiscal. Pero el patrón no puede hacer modificación de, de domicilio de par, por parte del trabajador. Uh -huh. Así es. Pues perfecto. Eh, yo creo que aquí en esta pregunta que nos hace Elizabeth también hace rato nos mencionaba la doctora de que, pues, en el en el contrato muchas veces y, y, y yo creo que ahí tampoco hay una homologación o no hay una obligación que ya que en materia contractual precisamente como lo manejaba hace rato, ejemplo para un paraprocesal, para procesal eh, para para eh, notificar la rescisión de la relación laboral, pues. Ponen un domicilio convencional, ¿no? O ponen el domicilio donde quieren que les notifiquen. Y ya, que no muchas veces coincide con el domicilio fiscal. No muchas veces, o la mayoría de veces no coincide. Y en este sentido yo creo, si el obligatorio es el código postal, lo primero a lo que tendríamos que atender sería el código postal que está en la constancia de situación fiscal, el primer elemento. Y si no hay código postal porque la inscripción fue con alguno de los medios anteriores que existían, donde no me pedía un domicilio como tal, pues ahí sí me voy a tener que acercar a la autoridad porque no cuento con el elemento para decir el código postal del domicilio o en materia contractual, como decíamos, en el propio contrato establecer que la responsabilidad del domicilio que te está dando el trabajador pues precisamente es de él, ¿no? Y que en tu constancia situación fiscal pues no está. Yo creo que muchos trabajadores y si la carga administrativa por ahí se va a llenar el SAT. Algún día de va a haber mucha fila porque porque trabajadores, el universo de trabajadores es demasiado amplio. Es la mayor parte, entiendo, de contribuyentes individuales. ¿Y qué va a pasar cuando al rato al trabajador le digan? Porque también esto es, esto es materia operativa y es la realidad. Al rato al trabajador le digan, oye, este necesito tu constancia porque mi contador me dijo que la necesita. Y ahí es donde entramos en conflicto los contadores con los trabajadores y va a decir al trabajador, ese contador... Como, como, ¿A qué horas voy a ir? ¿Tengo que sacar cita? ¿Yo no conozco de eso? ¿Le voy a tener que contratar un contador? ¿O te voy a tener que ir miedo. a preguntarle exactamente? ¿O qué me van a decir? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué tal que me...? Eh, muchas veces hay, hay, hay muchas creencias que, que podían eh, orillar al trabajador a, a tener ese temor de ir, ¿no? Y, pues, como decía la doctora, lo primero, a ver si encuentro cita, porque ahorita el tema de las citas también... Es un caos, ¿no? Si encuentro cita, ¿qué me van a pedir? ¿Qué tal que por ahí el trabajador perdió su credencial hasta que se la repongan? Va a tener ahí su, su documento de identificación. Cuestiones que pueden pasar ahorita en, en cuestión operativa que nos va a llevar a muchos problemas eh, técnicos, operativos. Como decía la, la doctora, yo creo que en algún momento la autoridad se va a dar cuenta y va a decir, mejor no, mejor te lo, te lo quito vía miscelánea, ¿no? Sí, y, y una opción para quitarlo es que el código postal que, sea, que se anote sea el del propio patrón. Uh -huh. Podría ser. Como so, dice carta aporte, ejemplo, cuando es traslado. Ahí sí lo especificaron. Ahí sí lo especificaron. El, o como el CFDI global también. Uh -huh. También. Pone sí, el del propio emisor. Podría ser. Eh, a menos de que el trabajador, si tenga una, un domicilio fiscal registrado, una constancia de situación uh -huh. fiscal. Porque sí, va a haber unos problemas operativos muy fuertes que al final van a topar en más trabajo para el SAT. Y como usted bien lo dice, es muy grande la población de trabajadores como para que los puedan atender en este 2022 con toda la carga que están trayendo hoy. Pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué dicen. Y es que estos, estos detalles que el legislador pues no sabe porque no, no vive el día a día y el SAT... Sabe un poquito más, no sabe tampoco como nosotros los dos topes, pero sabe un poquito más, pues sí, seguramente en miscelánea podría haber modificaciones. Y es que, digo, así es nuestra, nuestra materia, ¿no? Súper cambiante y pues más bien aquí vamos a proponer a las personas que pueden modificar la miscelánea que pongan que por lo menos en 2022 el código postal del trabajador sea el del emisor, el del patrón, para que no se llenen de trabajo con, con los trabajadores que no tienen registrar un domicilio, porque si no, no, se van a dar abasto. Ok, aquí hay otro comentario, doctora, perdón la interrupción, este, dice Araceli Maldonado, buenas noches, en un video del SAT, dijeron que el domicilio del trabajador deberá coincidir con el que tiene el SAT, de acuerdo al patrón que le dio de alta, nada práctico, dice, pues prácticamente lo que, lo que estábamos comentando, ¿no? Tiene que coincidir tu constancia de situación con, con lo que me vas a manifestar ahí en el CFDI, de CFD Nada práctico, completamente de acuerdo, nada práctico. Pues, ¿qué otro cambio hay en el CFDI nómina 4.0? El uso del CFDI, anteriormente el uso era por definir, y como el 4.0 se elimina este, este uso, eh, se crea el uso específico nómina, el uso uh -huh. NC01 específico nómina. Ahí pues no hay ningún problema, no hay ningún cambio, creo que es acertado, Creo que es acertado que se haya cambiado y que se haya hecho un, un, un uso propio Exacto. de la nómina. Este, ¿Y qué otro cambio tenemos? La cancelación. Uh -huh. eh, en esta parte de cancelación, si bien recordemos que eh, primero la, el código dijo, tienes que cancelar máximo en el mismo ejercicio. Uh -huh. Y le dijo, bueno, pues a ver, te lo voy a cambiar y luego, bueno, te lo va a cambiar hasta, el, hasta la fecha que tenías para presentar la declaración anual. No. Ah, pues está uh -huh. padre, porque entonces todos los FDIs que yo necesite cancelar de 2022, me puedo esperar, en caso de personas morales, hasta el 31 de marzo de 2023, puedo cancelar. Pero para la nómina no aplica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para la nómina exactamente el, el mismo ordenamiento que da este... Esta ampliación de plazo para cancelar, dice que a, a menos de que se manifieste uno distinto en, en, una, en un dato específico, como es para la nómina. Para la nómina, el plazo de cancelación es hasta el 31 de marzo. Digo, perdón, 31 de diciembre. 31 de diciembre. Pero es que pues la autoridad pues luego también fracciona todo, todo, todo lo trae fraccionado, entonces hay que ver por aquí y luego, que no sí, se te olviden sí. ver también lo que dice miscelánea y luego el reglamento y no, o sea la información está por todos lados entonces 31 de diciembre de 2022 último día para cancelar los FDIs de nómina nada más los de nómina de los demás dieron plazo hasta, hasta 31 de marzo personas morales 30 de abril personas físicas. Pero recordemos que cada año en miscelánea ya estamos acostumbrados a que salga una regla que nos permite corregir Ajá. los FDI de nómina, siempre y cuando los corrijamos a más tardar el 28 de febrero. febrero. Yo creo que esta regla va a seguir saliendo, porque insisto... Somos humanos, nos equivocamos, y con el visor de nóminas nos ayuda mucho a ubicar sí. errores. Es más, ahorita de las de las poquísimas, poquísimas cosas buenas que tiene la nueva plataforma, precisamente que ya te dicen el monto del de ISR que ellos tienen Ajá. de nómina. Me parece muy bien que, que ya venga y así vas viendo cada mes si te equivocaste, no tienes que esperar a que salga el visor de nómina. A lo que voy es que esta regla que cada año ya estamos acostumbrados que nos permite co eh, corregir los FDIs de nómina siempre y cuando se corrijan a más tardar el 28 de febrero y se cancele el, el que se quiere corregir y se sustituya por el nuevo, yo espero que siga saliendo. Y si sale, pues espero que nos den otra vez hasta el 28 de febrero. Pero recordemos que la miscelánea que está vigente ahorita no nos va a servir para cancelar el 28 de febrero. Tenemos que esperar a que la miscelánea de 2023 contemple esa regla. Si no la contempla, hasta el 31 de diciembre para cancelar las nóminas. Entonces, más vale que vayamos haciéndonos más ordenados y vayamos revisando cada mes nuestras nóminas. Entonces, esa es una invitación a ir haciendo una compulsa cada mes contra nuestras nóminas, contra las que tiene el SAT en sus datos, no vayan a ser otros. Y corrijamos cuando haya que, que hacer correcciones. Correcto. Aquí tenemos otro comentario, eh, doctora, eh, sobre, el, sobre el, el código postal nuevamente. Marcos Hernández Carvajal nos comenta. Doctora, entonces, ¿lo recomendable es poner el código postal de la constancia de situación fiscal? Definitivamente. Este claro. código postal. Ok, perfecto. Y voy a aprovechar ahorita ya ya un poquito antes de terminar el, el, el la plática bastante interesante, yo creo siempre se nos va el tiempo muy, muy rápido de volada. Este, invitarlos al, al siguiente programa ahorita a las nueve de la noche en Rompiendo Paradigmas, ahí con, con el maestro Antonio Aranda, con el maestro Martín Rojas Tamayo, maestro Pepe Soto, el maestro Enrique Corona, maestro Efraín Salvador, y eh, tienen una invitada me parece el día de hoy para que los acompañen a las nueve de la noche ahí con el programa también ya tradicional aquí en Census, eh, rompiendo paradigmas. Un programa donde se abordan los temas desde otra perspectiva. Y pues, ya haciendo el, el comercial, pues ya regresamos aquí con con la doctora. Saludos, muy buena plática, dice Yarrigagui. Pues, doctora, eh, continuamos. Ahorita ya nos quedan unos unos 15 minutos de, de programa, pero yo creo que siempre una hora es muy poquito para hablar de temas tan, tan extensos. Sí. Pues, este, pues nada más la, la parte de la invitación a ir viendo si nuestro, si nuestro programa de software cómo va con la actualización del, de este CFDI 4.0, este, cuánto nos va a costar la actualización, porque pues seguramente habrá que comprar nueva esta actualización o bien en el caso de que sea una renta, pues... Ahí en, que siempre cuando estamos rentando, pues no nos cobran las actualizaciones, eso sería una ventaja. Eh, también la invitación a que vayamos conociendo cómo viene el CFDI 4.0 en la página del SAT. Ya podemos ir picándole ahí, moviendo, viendo. Si nosotros sabemos hacer un CFDI en la página del SAT, ya lo hicimos, ya sabemos hacerlo en todos lados, porque la más complicada es la página del SAT. Entonces vaya, eh, pueden ir entrando, viendo que qué requisitos tiene, y no nada más de la nómina, sino pues de, eh, de todos los demás tipos de CFDI. Recordemos que que actualmente existen seis tipos de CFDI. El de ingresos, que es el que conocemos normalmente como facturas, uh -huh. o recibos, ya no hay recibos, ya no hay, ya no hay. <ríe> CFDI de ingresos, el CFDI de egresos que es lo que conocemos como notas de crédito, el CFDI de traslado, que ahorita está muy de moda por la carta aporte, pero recordemos que la carta aporte también se puede incorporar un CFDI de ingresos. ¿De ingresos? El CFDI de recepción de pagos, que también sufre importantes modificaciones con, el, con la versión 4.0. El CFDI de nómina, que es el que estamos platicando ahorita. Y el CFDI menos conocido, que de hecho no está de manera gratuita en el portal del SAP, que es el CFDI de retenciones e información de pagos. Uh -huh. Y bueno, creo que hay, había mucha confusión. Yo, yo, ahí me tocó ver empresas medianas que emitían CFDI de traslado considerando que era para registrar las retenciones de impuestos. O sea... Uh -huh. Había, cuando empezamos con el CFDI había un montón de confusión. Creo que poco a poco hemos ido aprendiendo a, a vivir con cada uno de los CFDIs, pero bueno, ahorita tenemos seis, pero complementos de CFDI tenemos, tenemos una infinidad, bueno, no infinidad, pues también estoy exagerando, pero tenemos más de 20 complementos de CFDI y recordemos que también una de las modificaciones para este 2022 es que eh, la sanción... Por no incorporar el complemento a los CFDIs, es de 400 a 600 pesos por cada CFDI emitido. No por el hecho, sino por cada CFDI que no se le incorporó correctamente el complemento. Entonces, sí es un montón de carga administrativa. No sé de qué manera dice el SAT que no van a ocupar contador los contribuyentes, de verdad porque no, no, no entiendo cuál es la idea de simplificación del SAT cuando el contribuyente ahora no tiene que presentar sus pagos en una sola plataforma, uh -huh. sino los tiene que hacer hasta en tres. O sea, híjole, creo que sí tendría que revisar la, la autoridad de esta parte de qué entiende por simplificación, porque creo que no la está logrando Perfecto, doctora. Aquí también tenemos otro comentario de Leticia Sánchez, R dice se emitieron con error recibos de nómina del 2020 que no se corrigieron, ¿cómo se puede subsanar el error? 2020 ya ya ya, ya pasó. Pues mira, teníamos hasta dos, si son 2020, tenían hasta el 28 de febrero de 2021, ¿sí? ¿Qué será mejor corregirlos o no corregirlos? Yo creo que es mejor corregirlos, aunque de acuerdo con miscelánea, ya pasó el tiempo. Pero ¿por qué creo que es mejor corregirlos? Porque nosotros podríamos argumentar que haciendo uso del catálogo de sustitución de CFDIs previos, podemos vincular un CFDI a un, al CFDI recién emitido. Entonces yo creo que es mejor sí corregirlos a no corregirlos, aunque... Sin, como los estamos corrigiendo fuera de tiempo, tenemos un riesgo muy elevado sí. de que la autoridad nos rechace eh, la deducción de esos FDIs por no haberlo hecho dentro del plazo que la propia autoridad otorga. ¿sí? Y aquí otra vez la invitación, seamos muy cuidadosos, revisemos visor ahorita, bueno ahorita ya pasó también el 28 de febrero de 2022, pero revisemos visor, ¿sí? en el visor nos dice dónde te equivocaste, Está complicado saber en qué te equivocaste porque nada más te, te pone que está mal y no te, es. dice, no te dice exactamente en términos cristianos por qué está mal. Ahí te tienes que meter a investigar qué es lo que quiso decir de dónde está mal. Pero sí lo encontramos, así encontramos eh, el error de decir, ah, pues sí, me equivoqué porque timbré, era, este, puse, lo puse exento y no estaba grabado, etc. Usen el visor de nóminas. Pero específicamente para su pregunta, pues sí, corrija. Está fuera de tiempo, está fuera de tiempo. Pero tal vez sea mejor corregir que dejar las, las nóminas incorrectas. Me, me tocó el caso de una persona que no timbró, de un patrón que no timbró la nómina de un finiquito, de, una, uh -huh. de un laudo condenatorio de cuestión laboral, y pues el trabajador no puede pedir el saldo a favor. Entonces, pues, lo, que lo timbre ahorita, pues sí, que lo timbre ahorita con fecha de pago de cuando Así se está para apoyar al trabajador a la trabajadora que pueda recuperar el impuesto. Sí, de hecho, no igual, a, a, así es, y, y también eh, me salta aquí el tema de, de las famosas revisiones profundas, donde la autoridad precisamente, pues si viene mal algún tema de retenciones, algún tema de base, algún tema precisamente de, de ese pasivo que se generó por la retención, la autoridad dice, oye, me timbraste tanto, me enteraste tanto, la diferencia es esta, a ver... Acláramela, ¿no? Y al rato pues le voy a decir es que me equivoqué, fíjate que, que eh, no era así, los, los, los timbrados traen errores y entonces la autoridad que va a decir, ¿los corrijo o no los corrijo, ¿no? Aunque ya estés fuera de tiempo porque eh, para efectos de ese robot que hace las comparaciones y precisamente extrae los datos de XML, pues existieron diferencias entre lo que tú mismo me dijiste, que, que tiene de retenciones y lo que eh, me enteraste, ¿no? También por aquí hay eh, otro comentario, pero eso es respecto a carta, a CFDI traslado. Nos dice, el CFDI traslado se debe relacionar la factura. ¿A, a qué factura se refiere Leticia Sánchez? Ya que recordemos que un CFDI traslado es cuando, eh, precisamente esa, esa, esa duda que existía ahorita de lo de la carta aporte, ¿no? Cuando es un CFDI de ingresos con complemento carta aporte, cuando es un CFDI traslado con complemento carta aporte, pues el de traslado sería cuando no me dedico precisamente a la prestación del servicio del, del transporte o del traslado, sino que lo hago con medios propios, ¿no? Lo hago con medios propios. Por ahí en la guía de llenado, si no mal recuerdo, dice que tenemos la, la opción de relacionar el CPDI del de ingreso, o sea, de la venta que realicé y que voy a trasladar, pero no viene como un for, como un nodo obligatorio. En realidad no viene así la guía de, de, de llenado de, de la carta aporte, ¿ok? ¿Ok? Y pues eh, sus, sus últimos comentarios, doctora, este, siempre nos duele despedirnos, pero ya vamos a, a pasar a, a, a que se preparen los, los chicos para el siguiente programa de Rompiendo Paradigmas. Bien, pues la, como comentario final, pues ir preparándonos para el cambio del CFD 4.0, en específico para la nómina, pues platicar con nuestro proveedor de software, cómo va a ser el cambio, cuándo lo va a tener listo, cuánto nos va a costar, eh, revisar el código postal de nuestros trabajadores, de aquellos trabajadores que sí tenemos constancia de situación fiscal o que sí tenemos el alta, el comprobante del alta en el rfc pues de ahí podemos obtener el código postal. De los que no tenemos, bueno, ir viendo cómo le vamos a hacer para recabar este código postal. Del nombre no me preocupa tanto porque... Como el RFC, RFC está vinculado al CUR y en el CUR ya tenemos el nombre correcto, pues no, no habría problema. Podemos sacar el nombre correcto de la CUR. Pero el código postal sí es lo que nos va a dar algunos dolores de cabeza y pérdida de tiempo. Ok, perfecto, doctora. Pues muchas, muy, muchas gracias. Yo creo que nuestro auditorio se va con, con bastante conocimiento o. O con bastante miedo tal vez no yo creo que cuando uno habla de este tipo de temas pues dice uno voy a revisar si lo estoy haciendo bien si no lo estoy haciendo bien qué me falta a qué me voy a enfrentar todavía en estos en estos meses en lo que eh, si, si nada se mueve en lo que ya en julio entra eh, esta parte del 4.0 pero pues yo creo que como dice aquí la doctora hay que seguirnos preparando siempre complacidos de tener invitados de de, de esta talla que nos puedan compartir que nos puedan alimentar con el conocimiento siempre es el objetivo de su servidor de census a nombre también del maestro Antonio Aranda le doy las gracias por haber aceptado esta invitación y pues a todo nuestro auditorio les recuerdo que nos estaremos viendo el próximo miércoles siete y media de la noche para otra emisión de su programa noches de census nuevamente muchas gracias doctora y pues queda quedamos a la orden cuando cuando guste también aquí estamos este es su casa census capacitación pues bien, Muchísimas nos despedimos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Martín. luego. Muchas gracias. Gracias a todos.